a través de WhatsApp. ¿Conoce usted algún caso en el que se haya pedido dinero para facilitar el nombramiento? ¿Conoce usted de alguien, sabe o ha escuchado de, de alguna persona que se le solicitó dinero para facilitar un nombramiento en instituciones públicas? Precisamente este es nuestro tema del día, tras el escándalo del Ministerio de Salud Pública por supuestos pagos para conseguir nombramientos, venimos acá. Eh, tras conocerse la información de la suspensión de un empleado del Ministerio de Salud Pública a causa de supuestos actos de corrupción en los que presuntamente se cobraba una coima a quienes aspiraban a obtener un nombramiento en el órgano del Estado, la entidad se ha puesto en la mirilla de la opinión pública. En la tarde de ayer lunes, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Bosch, arribó al ministerio para atender la situación. A su salida de la entidad informó que le fueron entregados documentos, conversaciones grabadas e interrogatorios, los cuales serán utilizados para dar el primer paso en el caso. De acuerdo con informaciones extraoficiales, la venta o negociación de nombramientos en el Ministerio de Salud Pública es una práctica vieja. Supuestamente los pagos van de 10 mil pesos hasta 50 mil y a veces incluye la entrega del primer salario completo. ¿Qué te parece, Yerjan? Miren. Comentar este tema, analizar este tema es, va, es como dice Amado, va a ser según, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que esto sucede, todo el mundo lo sabe. Eh, hay funcionarios de alta categoría, oiga esto, de alta categoría que tienen acceso a varios empleos dentro del tren gubernamental y entonces lo que hacen es que negocian. Le dicen, por ejemplo, a un compañerito, mira, yo te voy a nombrar con 50 mil pesos en esta función, que realmente es una botella, y de esos 50 mil tú vas a percibir 20 mil, otros 30 mil me lo vas a dar a mí. Eso no es un secreto. Eso todo el mundo lo sabe, que se ha hecho históricamente en la República Dominicana. ¿Y quiénes lo hacen? Los que tienen el poder de hacerlo. Y que saben que no van a recibir eh, eh, ningún tipo de investigación. Yo siempre he felicitado el equipo de estratégico de Luis Abinader, que es muy bueno. Es muy bueno. Hacen, hacen lo, lo imposible posible. ¿Por qué yo digo esto? Porque quiero eh, destacar, ¿verdad? El equipo estratégico de Luis Abinader. Porque a mí me luce, anoten la fecha, que esto es un show mediático. Que esto es un show mediático. ¿Por qué? Eso fue el pasado fin de semana, Carolina, que se dio a conocer la información a través de la cuenta de Twitter. De, de Plutarco Arias, el Ministro de Salud Pública pero no se ha dicho quién es oigan esto, no se ha dicho ni el nombre del funcionario no se ha dicho el departamento en el que trabajaba pero tampoco se ha dicho cuál es, cuál es el cargo que, y, y el rango que tenía nada anota la fecha cuando lo den a, public, cuando lo den a conocer me imagino que en, un, en los próximos días ya cuando esté todo resuelto eh, le, puede, le puedo apostar que será un funcionario de quinta categoría y los funcionarios de quinta categoría no tienen acceso a eso. Lo hacen los de primera, segunda, tercera categoría. Ustedes verán, va a ser un, uno de quinta categoría por ahí atrás. Para mí que esto no es más que un truco. Ojo, esto es una especulación. Esto es una opinión mía. Esto no es una afirmación categórica. Tengo que dividir una cosa de la otra también. Eh, porque a mí me luce que esto lo que busca es eh, ocultar, tapar como efectivamente lo lograron Porque son muy buenos en, en, en estrategia La renuncia de Olivo de León Quien era el director de comunicaciones estratégicas de salud pública Que renunció Que renunció este fin de semana Pero fíjense ustedes que de eso no se ha hablado Nadie le ha preguntado, ningún medio ha ido a preguntarle A Olivo de León por qué renunció un hombre que fue nombrado el 17 de agosto lo nombraron el 17 de agosto y ya renunció por un conflicto interno que hay ahí. Nadie, ningún periodista, yo he visto que lo ha ido a preguntar, a investigar por qué renunció Olivo de León, de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de Salud Pública. Nada, no, no han ido. Entonces, para mí, que esto de un caso de corrupción apenas cuarenta eh, y tantos días del gobierno de Luis Abinader, me parece que es un show mediático. Me parece que es una cortina de humo para que la, la atención se focalice en, e, en, en ese supuesto acto de corrupción que ustedes verán después, que, que, que no va a terminar en nada, y entonces eh, callar lo que está pasando a, a lo interno de, de salud pública. Por, por algo renunció este, este dirigente, que sí es de, de tercera, eh, primera, segunda, tercera categoría. Cuando hablamos de primera categoría estamos hablando de los lo ministros, ¿verdad? Ya segunda categoría de los directores eh, generales, el viceministro, el director generales, y a lo de tercera categoría, eh, vienen cayendo, qué sé yo, eh, eh, directores regionales, etcétera. Pero este director de comunicación, estamos hablando de una persona de, de, de segunda tercera categoría, y renunció, pero los medios de comunicación se han ido, a, le han puesto específicamente atención al caso del supuesto acto de corrupción, que no se sabe quién es, ni, ni en qué departamento trabajaba, ni qué función desempeñaba, pero que ayer... Milagros Ortizbo fue a retirar los documentos, pero no dijo quién era. Anótenlo ahí, pongan la atención a eso, porque el equipo estratégico de Luis Abinader es muy bueno. Es muy bueno. Hicieron de lo, de lo imposible a lo posible en las campañas pasadas y yo creo que lo mismo van a seguir haciendo durante todos eh, los cuatro años del gobierno, creando situaciones por un lado, para equilibrar cuando hay algún tipo de desequilibrio a lo interno del gobierno. Mira, eh, en torno a este tema, eh, hace días que ya veníamos escuchando y que no se había sonado tanto, más que cuando Milagros eh, Ortiz Bosch se dirige a la institución. Nosotros debemos, eh, mirando la otra parte de de esta de este caso y esa posible teoría o hipótesis, más bien que plantea Yerjan, creo que esto es un mensaje, ya veremos más adelante si es posible, como bien tú dices, pienso que más adelante veremos si es así o si es lo que hemos venido observando desde el gobierno de Luis Abinader. Una intención real, tanto de Luis, que hay que destacar que cada vez que se refiere al tema de transparencia, de corrupción, del manejo de los recursos, del comportamiento de los funcionarios, es muy firme en torno al comportamiento ético que deben de tener cada uno de ellos milagros sortivos lo ha hecho a nivel judicial también lo estamos viendo de mano de la procuradora y, y, su, y en el caso de jenny que es del ¿Cuál es el cargo de jenny eh, adjunta procuradora adjunta o sea lo que quiero plantear es que lo que estamos viendo los mensajes que se ven de manera directa desde el gobierno es este accionar o sea el que haga las cosas mal sabe que tendrá consecuencias de hecho hay un reto más por delante que se da ya con la fecha, el límite de la presentación de las declaraciones juradas. Luis, Aver, Luis Abinader dijo que el que no presente sus declaraciones será suspendido del cargo hasta que lo haga. Entonces, estas cosas que se enuncian y que la, vemos que se están ya poniendo en práctica, te quiere decir que las cosas van en serio. Es muy poco el tiempo para nosotros decir o dar ya un juicio determinante en torno al comportamiento del gobierno en sí, en todo el sentido, pero los mensajes que se han emitido, el comportamiento de los más altos funcionarios de, go de gobierno, te dicen que las cosas sí van a funcionar en este tema. Ahora veremos en unos días, cuando se dé el proceso de investigación, qué pasará si ciertamente habrá ese régimen de consecuencias, Posiblemente eh, no ofrecieran datos o detalles porque todavía es recibiendo los documentos que están y tienen que investigar y profundizar cómo se armó y cómo se dio todo esto. Tengo por acá eh, las informaciones. Quiero citar eh, lo que decía el exdirector del Servicio Nacional de Salud a Noticias Sin. Dice él que eso es una práctica vieja, tú lo decías acá, claro. pero él como exdirector del Servicio Nacional de Salud, eh, Nelson Rodríguez Monegro, dice, esto es una práctica vieja, dicha irregularidad en la institución. Eh, dice él, incluso recuerdos, estamos hablando de una persona que ofrece declaraciones que vivió ahí, que laboró ahí y conoce lo que se da a lo interior de salud de, de no, salud pero No, es ahí, es en todas partes. En todas partes. En todas se, partes. se es será incluso hasta las empresas privadas, para que tengamos un... Pero a ese punto de cobrar. Las empresas, no te cobran, no te cobran dinero, pero te cobran otra cosa. Cuando una persona te consigue un trabajo, no había escuchado... No, luchado? tú sabes, cuando alguien de adentro te, lo, te consigue, porque hay gente que tiene poder en las empresas privadas, que tiene, tú ves, eh, tiene poder. Y entonces, mira, te voy a conseguir un nombramiento allá en la empresa porque yo tengo poder, pero sácame lo mismo aparte. Bueno, terrible. Especialmente bueno, entonces, si son mujeres, ustedes saben lo que tienen lo que por ahí, okay. ¿verdad? ¿Eh? Bueno, no, no, no lo hagamos. Ah, No, y a nivel de universidades y claro, cosas. Claro, igual que las universidades, ¿eh? que maestros maestro pasando materia eh, por favores sexuales, incluyendo la de Aquila de San Francisco. Partiendo de esta información, y, y quiero citar, porque este señor, como exdirector, dice él, e incluso recuerdo, o sea, él cita, dice, incluso recuerdo que en algunas ocasiones, en ocasiones algunos de los ministros lo alertaba sobre informaciones sobre este tipo de situaciones, dice el señor eh, Roberto eh, Rodríguez, dice él que en ese departamento de recursos humanos, y cita el departamento de, de la institución de salud pública, donde es que generalmente se da recursos humanos, es quien tiene que ver con toda la parte eh, del personal, de toda la empleomanía de los, de, del personal de las instituciones, es quien quita y quien pone, quien tiene ese poder. Para elegir y de alguna forma hacer a que, que si alguien no le agrada, eh, si no le cae bien, o si quiere poner a un amigo. En las instituciones públicas que mayormente se da, pues este, este instituto, este, este departamento de esta institución es quien está pues vinculado al caso. Y dice él entonces, o sea que es difícil en el caso del ministro darse cuenta o del encargado de todo lo que se da estamos hablando de muchos empleados estamos hablando de que le hace la llamada el, el jefe que hace el funcionario que hace el legislador mira trata de ponerme a fulano entonces todo todo ese panorama que se vive en las instituciones del estado es fuerte es fuerte y es difícil de controlar para un director o para un ministro de salud pero me parece muy positivo me parece muy positivo me me agrada ver esto que se esté dando es un caso, vamos a decir, como eh, tú decías, sí. de una persona eh, de quinta categoría, no es un alto funcionario, sabemos que habrán otros funcionarios de mayor nivel que se vean envueltos en escándalos y asimismo queremos ver a Milagros eh, Ortibos dirigiéndose y haciendo investigaciones y en caso de suspensiones o sanciones a quienes incumplan eh, ese comportamiento ético y moral que se debe de tener dentro de las instituciones. Totalmente eh, favorable, lo veo. Miren, eh, lo que mínimamente estudiamos la historia, sabemos que siempre, muchachos, lo tenemos que traer eso, eh, siempre al inicio de los gobiernos, todos los presidentes dicen que sí, que van a, a, a, a, que van a combatir la corrupción, que, y hace muchísimo bulto en los primeros tres meses. Cuando hablamos de esos 100 días, ese, ese es el espacio, ¿verdad? ese eh, eh, tiempo que se le da de gracia al gobierno antes de comenzar a hacer denuncia la, la parte de la oposición. No es verdad, no es verdad que Luis Abinader, ni ningún eh, eh, funcionario público de la República Dominicana, ni ningún político en la República Dominicana va a tener autoridad de eliminar la corrupción cuando ellos llegan al poder con corrupción, todos los partidos. ¿O tú te crees que esos cuartos, por ejemplo, que se gastaron en campaña, ¿de dónde salen? Salen de gente que te aporta en la campaña. Y una gente, yo lo he dicho aquí, mientras se necesita tantos cuartos, tanto dinero para llegar al poder y tanta gente detrás de ti, tantos militantes, es imposible combatir la corrupción. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que cuando tú llegas al poder, el que te aportó 500 millones de pesos, sabe que no te los regaló, fue tú sabes que no te lo regalaron, te va a decir, mira, los 500 millones de pesos que yo te eh, di en campaña, yo quiero recuperarlo ahora con, con mi ganancia, yo quiero buscarme ahora mil millones de pesos porque yo te apoyé, y cuidado si me, si, si me cancela una gente, porque eh, lo digo, entonces eso no se va a acabar lamentablemente, Fíjense, aquí no se investiga de dónde sale el dinero para ningún lado, Aquí los partidos políticos reciben dinero de quien sea y de donde sea y nadie lo investiga, nadie hace nada. Ustedes creen que es verdad que se va a acabar la corrupción, ustedes creen que es verdad que Miriam Germán y Jenny Benes tienen poder aquí para enfrentar, por ejemplo, esos grupos mafiosos en la República Dominicana. En, ninguno, en ningún país del mundo se ha podido, en ningún país del mundo. Ojalá fuese así, pero para eso, para eso, tendríamos nosotros que crear una sociedad nueva. Y comenzar con los niños, a formar a nuestros niños, desde que están, ¿verdad? Eh, eh, eh, desde que nacen, hasta eh, su juventud y luego su adultez, para poder tener una sociedad nueva. Pero con esta sociedad que tenemos, ya formada en, en medio de los vicios, de la corrupción y de todo, no solamente aquí en la República Dominicana, en todo el mundo, vayan a Estados Unidos, en cualquier país del mundo hay corrupción, lamentablemente, porque eso viene. Primero viene innato eh, eh, en, en, lo, en, los, en los humanos, ¿verdad? Viene innato la, la maldad y la corrupción. Parece que está ahí, eh, aunque no está determinado científicamente. Muchos dicen que sí, que viene. Otros dicen que no, que es aprendido. Pero bien, yo entiendo que sí, que hay maldad en el ser humano de manera innata. Que viene con usted. No es verdad, no es verdad que con este tipo de acto eh, de un funcionario de quinta categoría, búscalo, les puedo asegurar a que esos funcionarios de quinta categoría que lo van a utilizar como chivo expiatorio, lo van a utilizar como chivo expiatorio y aquí vimos un ejemplo de lo que fue la fuerza ¿Qué hizo, por ejemplo, aquí un, un movimiento eh, que fueron a Cenaza e impusieron una, una, una gerente, dijeron, mira, ahí va la de nosotros, eh. porque mire, esa es la parte que no corresponde. Así es como funciona la política, no nos no engañemos con eso. Dijeron, ah, mira, ahí va fulano es que es de nosotros, José Miguel Gil, que fue la que eh, la, la, la parte del PRM quería que colocaran ahí. ¿Y qué, qué hizo el movimiento externo, la gente de Ola? Dijeron, no, ahí va la de nosotros y la impusieron. Y el día que la, que, que, la, que la llevaron a juramentarla, por derecho porque fue un acuerdo que hicieron, fue un acuerdo que hicieron, el día que la llevaron a juramentarla, le llenaron eso de policía. Dile que no a esa gente de hola, ve, dile que ese funcionario no va ahí, cancélale tú una gente a ellos o, o a un dirigente fuerte del PRM, por ejemplo, cancélale una gente a Olmedo Cava, cancélale una gente a Franklin Romero, ¿me entienden? O sea, no va a pasar nada, o cancélale tú una gente a los que, a los que metieron los cuartos en la campaña, cancélalo. Mira, eh, pienso que nosotros estamos en septiembre, tenemos dos meses de gobierno, eh, hay que esperar o sea cuando hablamos de esos acontecimientos previos que de alguna forma te dicen cuál es el accionar el comportamiento de los partidos políticos en sí y de la forma de gobierno que estamos acostumbrados a tener y a gobernar eh, desde el poder por lo, lo que se conoce a nivel social e histórico, si se quiere. Pero más allá de eso, creo que debemos de dar un, un punto de confianza, de entender que es empezando que están. Estamos hablando de un partido que tenía 16 años fuera del poder, de un país que sale con otro partido gobernando por eh, más de una década, casi dos, y romper con, con, con esa visión, con esa forma de hacer política en nuestro país no es nada sencillo. Y es lo que muchos funcionarios, o algunos funcionarios del PRM le han dicho a sus PRMistas, y yo lo he dicho acá, señores, tienen que entender que el PRM del 2000... No, o sea, que los ciudadanos del 2000, cuando ganó Hipólito y el PRD, no son los ciudadanos del 2016. Y ellos tienen la oportunidad de hacerlo bien. Y se les eligió para que medianamente, sin decir al 100%, porque es duro y hay que ser eh, honesto con esto, hay que ser eh, estar claro con esto, de que no se va a lograr todo de un día para otro. O sea, venimos arrastrando a nivel histórico un comportamiento político y social que es el que se, se ve en muchos aspectos que en dos meses no se va a romper si quieren cuatro años a menos que se dé una transformación eh, fuerte sin importar lo que esto implique para el partido propiamente como prm pero creo que ir sentando las bases para ir logrando los cambios eh, de alguna forma tiene resultados resultados positivos y sería muy eh, romántico o muy eh, ingenuo de mi parte pensar así pero estamos hablando de que solo tiene dos meses y no todos son santos y hay manzanas podridas hay gente que quiere hacer daño luis abinader dio un mensaje en estos días le dijo que hay gente que tiene sus intereses y que el interés de ellos está por encima del, del interés eh, social de los dominicanos dice a mí me yo, eh, eh, yo estoy aquí por el pueblo dominicano. A mí el pueblo dominicano fue el que me puso y los PRMistas, pero deben de entender que las cosas hay que hacerla bien. Básicamente fue ese el mensaje. O sí. sea, eso te dice que a los dos meses, a menos que cambie, porque el tiempo cambia, hay que recordar a un Leonel Fernández, a Danilo Medina. El COVID oh, está oh. nueva. No por lo bueno. tanto, por lo tanto, tiene dos meses, pero hay que, hay que o sea, esperar. Yo no puedo, al menos yo no puedo decir no, que esto es lo que va a pasar, Abinader no va a poder hacer nada, eh, los PRMistas eh, son y tal cual cosa por el hecho histórico y porque conocemos cómo son muchos de ellos pero las señales que te está dando el gobierno en sí te dice que las cosas pueden ser mínimas mínimamente diferente y, y cierro diciendo que altos funcionarios gente muy cercana a binader está comprometida con hacer las cosas bien y podemos citar algunos de ellos y los mensajes están ahí de los que ellos le están diciendo a, a los permeistas, se le, se le puede armar y se le estuvo armando un rebú al principio vemos vemos como que ha calmado un poquito aparentemente por las reuniones que ha estado sosteniendo Abinader en los pueblos con sus dirigentes. Bueno, Vamos ahí, a ver qué pasa con, con esto. Así es, ahí está eh, la información, eh, vamos a esperar. Muchachos, anoten la fecha, a mí me gusta que anoten, que, que levanten notas siempre. Anótenlo en la agenda de, para eh, que luego Anótenlo en su agenda, lo que le estoy diciendo. El funcionario eh, al que hacen mención, que debería ser algo público, porque se supone que cuando ya tú suspendes a alguien, es porque ya tú has hecho una investigación. Y ya tú tienes todas las pruebas que validan que esa persona ha cometido un hecho de corrupción. No es porque tú me digas, escuché por ahí y ya lo suspendí y ya esa persona es culpable de corrupción. No, se supone que ya tú tienes porque yo tengo aquí la información de que qué fue lo que fue a buscar milagro ayer al Ministerio de Salud Pública. Ya fue a buscar, oigan esto, documentos, dice la nota, verdad, documentos. Eh, interrogatorios que aparentemente ya habían hecho y conversaciones grabadas. O sea, tú me vas a decir que ya tú tienes toda una investigación hecha con relación a una persona y no se sabe quién es el funcionario. En serio, a mí no sea sé otro, pero a mí, no, no, pero por Dios. No Pero tienes que llegar al despacho para escucharla. Voy la a Seguro le No, no, el pero camino. el ministro, el ministro lo que hizo fue que colgó en, en su cuenta de Twitter fue: eh, hay irregularidades. Pero por Dios, pero por, por, por, por Dios Pero bien, si eso es lo que queremos Pan y circo, amén con pan Y circo Entonces yo te voy a preguntar, es que tú entiendes que no se debió de hacer Si el escándalo está o si se sabe Que hay irregularidades, qué debió de hacer El ministro, supone, milagro Que se supone que si tú vas a hacer una denuncia De un acto de corrupción hazlo a través de la autoridad, de la autoridad eh, eh, competente, somételo a la justicia y di quién es. Pero que yo entiendo que el proceso va en camino, o sea, la encargada de ética gubernamental se dirige a buscar la prueba para entonces cuando lo tenga someterlo, o sea, llevarla a investigar, porque no y, va a decir... Y tú, tú la sueltas y, y no dice ni siquiera quién es. Pero es que debe de estar no la es prueba, de de, de, o sea, de, de debe de, de confirmar no que es esas más, pruebas sean correctas. Eso no es más que una, que una cortina de humo para callar lo que pasó con, con Olivo de León. Que hubo un lío ahí a lo interno de, de salud pública. ¿Quiere que, que te cite la información que decía Olivo de León? Sí, sí, Cuando, claro. Cuando eh, decide retirar uno de los casos, que más, uno de, la, de las citas o de lo que él refiere que más llama la, la atención sobre este tema... A quienes le están dando seguimiento Porque es que esto también, Yerjan, no vende tanto Como un escándalo, oh, renunció fulano A menos que dé de declaraciones contundentes No vende tanto Claro pero, que sí, un gobierno Pero para, un para uno que le da seguimiento a este tipo de ser? informaciones A la gente le vende, le, le llama mala atención Cancelaron uno porque está vendiendo empleo ¿Lo entendiste? ¿Lo viste? Ahí? No, pero que no, yo ¿Lo o sea, hay, No, el, el no, no, no Entonces, un, un, un estratega que sea bueno Como es el del caso de, de la gente de Luis Abinader Que Creo son que... muy buenos Dicen, espérate, eh, nos renunció esta persona aquí, eh, vamos a un cuento por aquí, lo mismo que está pasando con Punta Catalina, lo mismo que está pasando con Punta Catalina, están haciendo un bulto de que mira que hay eh, fallas graves, Ah, pero no te dicen cuáles. Escucha las declaraciones eh, del señor de León. Ah. Eh, dice, existen unas condiciones bajo las cuales eh, se me hace sumamente difícil realizar un trabajo profesional Y a pesar de que he solicitado en numero numerosas ocasiones adoptar medidas para superar estas dificultades No se han tomado en cuenta mis recomendaciones Él no se siente a gusto con eh, el aspecto laboral, eh, las sugerencias que le hace, como de como su cargo lo amerita y demás Cuando tú pones estas dos informaciones y de que cancelan a uno y otro no se supone que el impacto que tiene es que te están vendiendo empleo. Me entonces, acaba... por eso no ha tenido el auge. Pero no se, no necesariamente ya. eres tú que estás suponiendo que pero el departamento eso, Pero por de eso, estrategia... la razón. No, yo un no te buen, estoy dando la razón, un buen eso tú estratega. está partiendo de eso. Un buen estratega sabe que cuando hay una bulla por aquí, hay que hacer otra por aquí. Pero entonces no y se estaba dando eso. No se estaba dando eso. Eh, eso es como cuando tuve que hay cualquier situación, regale cosas a la gente. Pero era inventado, es inventado entonces o no se está dando. Como los o había que, que hacen taparla. Rifa. Pero entonces había que tapar la información de lo que está sucediendo con, con ese empleado, con ese departamento lo de salud pública. O sea, que hay que decirlo. Mí, para mí es una cortina de humo. ¿Quién es ni en qué departamento trabaja? ¿Me pues, entiendes? Y ahorita te van a coger una gente de chivo expiotario de, de quinta categoría. Es que es que las informaciones deben de salir. Deben de salir. <ríe> y esa información. ¿Y ¿Quién qué es? es la persona? ¿En qué departamento trabaja? Pero que el, la investigación está en proceso Se supone que hay que esperar a que lo digan ¿Y para Yo lo supongo lo y ¿Para espero qué lo dicen entonces? ¿Y por qué no lo hacen a través de la justicia? Para que salga todo completo yo supongo que en unos días milagros, milagros no. y el departamento va a estar diciendo y tiene que dar y rendir informaciones. Mm. Lo que pasa es que ella no va a ir a Santiago. Ah, mire, yo tengo una bueno. grabación aquí que fulano de tal, sin previamente... No, no, tener la la... Vamos a ver Anótene qué pasa. Vamos precisamente a leer la pregunta del día, que es en relación a este tema que tratamos. ¿Conoce usted algún caso en el que se ha...